un día largo y pesado. Eh, la jornada ha sido de, de éxitos y también de derrotas, pero creo que lo más importante es que le dimos la oportunidad a la ciudadanía de decidir. Las primarias son el mecanismo y para quienes eh, piensan que es eh, el acuerdo entre cuatro paredes, la nominación a dedo, lo que va a hacer que la ciudadanía vuelva a confiar en nosotros, quiero decirles que están equivocados. Hoy día vi en mi comuna de Linares, donde yo voto, cómo la ciudadanía concurría a votar. Vi la alegría, la esperanza, también el enojo de muchas y de muchos. Hablé de norte a sur con muchos que hoy día lograron el éxito, también con algunos que no lo lograron. Quiero mandarles un beso enorme a todos, a los demócratas cristianos, a los del PPD, del Partido Socialista, del Partido Radical, del PRO, los independientes y también a aquellos que se sumaron, que no están en la unidad constituyente y que creyeron que era este el mecanismo para decidir quiénes van a encabezar las listas municipales en abril próximo. Quiero agradecerles a todos y a todas. Este esfuerzo es un esfuerzo colectivo, en donde demostramos lo mejor de la política permitir que la ciudadanía decida. Gracias a mis camaradas por el tremendo esfuerzo y el despliegue. Gracias a todas y a todos los que concurrieron hoy día a votar, a hombres y mujeres independientes. Así se hace política, de la buena política. Un beso enorme, a descansar y mañana seguimos.